Hola amigo, hola amiga, somos Cranion, el poder del rock Tenemos una gran invitación para ti Pero antes de hacerte la invitación, te queremos hacer un agradecimiento por estar ahí con nosotros, estar al pendiente de estar dándole like, de estar viendo nuestros videos, ya llevamos más de 700 mil vistas, te queremos agradecer mucho. Así más es. de 700 mil vistas Más de 700 mil vistas tenemos en nuestras publicaciones no, no te vamos a agradecer Mira, vamos a estar el día 27 de julio En el bar Berlín, ahí sobre Insurgente Sur Se va a poner bien chido Sí, por ello te queremos invitar Para que nos conozcamos en persona Y podamos interactuar y echarnos una chela y disfrutes de muy buen rock Sí, queremos conocerte en persona, pero antes que nada. Y por ello, si tú compras tus boletos en boletia, en preventa, te van a costar solo 77 pesitos para que veas a Cranion y algunas bandas invitadas. Y el día del evento, solo 97 pesillos, fíjate, es muy bien barato. Estamos tan agradecidos que te las vamos a dar ese día. Sí, las gracias, niño, niña, craniano, craniana, que me estás viendo. 700 mil vistas es algo que queremos festejar con ustedes, porque por ustedes. Por ustedes estamos creciendo como la espuma del mar. Así que ya sabes, no lo olvides, 27 de julio, Bar Berlín, Cranion, en vivo, para ti. ¡El poder del rock! Yeah.